Te veo, me siento mal, malo, no sé por qué Me besito mal, malo, no te puedo ver Vuelo a buscar, todo, no me acepté te en realidad, si te quieres ver Pensar a veces quieres Pero eso está mal, porque va a doler? Te molestar vale estar si tiene poder mi cabeza ahí, en meses con cien, Yo no puedo estar, en este estado No puedo acordar lo que me ha costado En una, una te estoy acostado Nunca pensaste en mí, un no besito así Aunque te reí, hace mucho tiempo que lo sentí A mí no me cambié Aunque sea en tu cabeza Y espero, si me dicen Te quiero saber El último ni tampoco el primero. Te extraño, te extraño y te lo confieso. Extraño esto, me siento tenso. Extraño tus besos, vos, tu compañía, Vas a sentirme importante, quizás solo sea eso. Quizás solo sea eso No me siento nadie, no tengo aire Cuando despierto, cuando nos pillamos en el desierto Ciego si con un ojo sabe estoy tuerto Casi muerto, si no despierto No me engañes, no me extrañes, no te miento Hace tiempo que no estoy contento Hace tiempo que no estoy contento Te extraño y te lo confieso, extraño esto, me siento tenso, extraño tus besos tu compañía o sentirme importante quizás solo sea él.